ven chiquito venase, ven vamos a regalarle al mundo ven. <ríe> vamos a regalarle oh, un poquito de amor entre nosotros dos <ríe> ¿Qué vean pues qué lindo es el hombre la mujer y los animalitos ustedes se portan mal de vez en cuando no quiere comer si es pollito pero lo amo <risa> desde la pelotita <risa> bueno quiero dejar reflejado este que mis estados de ánimo que casi siempre quiero estar haciendo ejercicio soy una mujer normal todo el día estoy súper ocupada este eh, siempre estoy trabajando en mis cosas personales en mi vida pero este me gusta hacer el ejercicio porque es parte de mi vida y me hace feliz me pone contenta me siento saludable este estoy bien estoy feliz estoy contenta estoy animada están pasando por mi vida cosas bien bonitas Fueron unos años muy tristes que viví yo en mi vida, pero ya pasó, ni me acuerdo. Estoy súper contenta, le pido al Señor por todos ustedes, por mi madre, por mis hermanos, por mis primas, mis hermanas, mis sobrinos, mis sobrinos nietos. Pido a Dios por la gente que está en la, en la cárcel, la gente que está en, en los hospitales, Pido por los presos, pido a Dios por esa horrible violencia que se ven en los videos, por la guerra en Siria, por el odio racial, pido a Dios por la maldad, por la envidia, por, por todo pido, por todas esas cosas negativas que a mí me afectan. Este, vivo en un mundo mágico porque... Ya pasé mi etapa de adolescente, de joven, de mujer. Ahora soy una mujer adulta que ya tengo rato de saberme conducir como persona, como mujer. Este, estoy satisfecha con todo lo que me está pasando ahorita. Este yo no sé si estaré cargada de envidia detrás de las cámaras. No, si es que ni lo pienso, pero solo lo comento porque existe la envidia, pero no pasa nada este, he sobresalido he sobrevivido mi vida de una manera bien bonita he estado al lado de mi esposo en las buenas y en las malas por 25 años y me siento contenta quiero que sepan que en la vida de todos nosotros pasamos por altos y por bajo en todos los aspectos económicos, emocional, sentimental laboral este, hubo eventos de mi vida que me han marcado muy fuerte quizás por eso es la decisión de hacer cosas bonitas para mí este, cosas que no valen ni la pena mencionarlo personas dañinas, personas de mal corazón personas muy malas, intencionadas personas que solo tienen sus propios intereses su ego alto, su maldad, su avaricia, su envidia este, personas que no pueden ser felices por ellas mismas entonces se molestan de verlo uno tranquilo porque uno no es completamente feliz este, tengo ya todo lo que Dios lo que me merezco ya Dios me, me entregó todo lo que yo necesitaba tener este, voy entrando, yo ya cumplí mis 50 años y estoy en este, una etapa súper bonita ya decía a muchas mujeres vivieran lo que yo estoy viviendo. Este, creo que es la forma como te conducís en la vida. Hay personas que hacen mucho daño y, y tienen la envidia flor de piel, entonces no salen adelante. En cambio, yo, este, si alguien es feliz, yo soy feliz. Si alguien tiene algo, yo me siento feliz. Porque eso minimiza mis sentimientos y me deja a mí seguir adelante en mis cosas. Este, todos los días yo tengo algo bonito que hacer en mi vida y, y ustedes lo van a ir viendo. No soy santa, no soy diabla, no soy tan buena, no soy tan mala. Este, me cuido y me protejo así como ustedes ven esa luz. Es la luz de Dios que me ha cuidado a mí por mucho tiempo. Este, porque no es fácil ser una mujer como yo. Conozco muchas mujeres que no pudieron ser mamá. Y caen en severas depresiones, este, muchas, muchas depresiones y en cambio yo no, a mí me tienen que detener porque me siento tan llena de vida, ya Dios no quiso que yo tuviera mis hijos y tengo mucho que hacer, hay muchas cosas lindas con las cuales yo quiero vivir y, y tengo a mi familia, tengo a mi esposo que quiero mucho, mucho a él, este, a todo lo que pasamos. Lo que pasó, lo que hicimos, qué sé yo Este, importante que me siento feliz aquí Con el hombre que yo adoro Hay que ese hombre acostadito, ahorita descansando trabajando, Trabaja, trabaja súper duro Y, y él es este, un buen hombre Un excelente hombre En muchos sentidos Quizás solo fue hombre Hombre como todos los hombres que están ahí pero es una muy buena persona que me hace feliz mis días, mis mi noches, mis mañanas. Este, ya estamos laborando juntos, ya estamos trabajando juntos. Después de casi nueve años que yo estuve solita este, eh, aquí en mi casa y ya estamos emprendiendo nuevos proyectos de vida juntitos. Usted va a tener mucho, mucho, mucho, mucho, a conocer mucho de mí. Porque es que yo soy esas mujeres que no pueden hablar. Yo soy esas mujeres que le da miedo expresarse Yo soy esas mujeres que me han dicho, María José, ni que Dios mi esposo, no me deja. Ay, digo yo, pero ¿por qué sí? Si, ¿Qué mal? ¿Qué hago indebidamente? Digo yo, ¿Qué, ¿en qué, qué, qué puede ser depravante o, o inmoral o algo que haga daño cuando yo estoy compuesta de... Ojos, nariz, labios, mejillas, ojos, pecho eh, eh, Mis partes, mis mi caderas, mis manos eh, esos sentimientos de flor de piel ¿Qué tiene de malo? ¿Cuánta pornografía asquerosa hay en internet? y ¿Qué tiene de malo bailar? ¿Qué tiene de malo expresarse o, o editar tu vida de una manera bonita? Nada Entonces como van a tener rato de mí lo he querido este mes porque necesito bajar de peso. No, no me siento gorda, no me siento delgada, pero necesito unas libritas menos. Porque es que me siento incómoda. Y, pero me siento hermosa también. Y además era una promesa del 8 de marzo de mi aniversario de mi página en YouTube. Estoy súper emocionada. Yo sé quienes están suscritos, yo sé quiénes me están viendo ahí. Yo lo sé porque yo soy la administradora de mi página. Mi hermano, mis amigos, mis compañeras, enemigos. Tengo enemigos ahí. Y vos sabés quién soy. Y te abrí las puertas de mi casa. Y estuviste aquí y te quise mucho. Ni modo. Pero bueno, que sigan viendo. Les mando un beso, pasen buenas noches, mañana van a tener un poquitito, aunque sea unos movimientos de porque he muy cansada, muy agotada, de tantas cosas del día, este, pero no quiero dejar de cumplir mi promesa de estar con ustedes. Pasen buenas noches, los quiero, van a tener muchas, muchas cosas bonitas de mí. Con cariño, a María José.